¿Cómo están? Bienvenidos a un video más En este super día vamos a contarles Este lindo mini cuento De la princesa Sofía ¡Sí chicos! Vamos a empezar de esa manera Sofía era una princesa del reino en Chancia, Que poseía el amuleto Del valor El cual le permitía hablar con todos los animalitos Era una niña muy entusiasmada y pasaba mucha parte del día aprendiendo trucos de magia que le enseñaba el señor Cedric, el mago real. También le gusta jugar con su hermana Amber y las princesas de otros reinos que siempre llegaban a Echencia para hospedarse en el castillo. por aquí que Sofía es una princesa muy buena, en cambio las princesas de los otros reinos son muy malas, ambiciosas y no tienen un buen corazón. Amber es una niña muy seria, ella casi nunca sonríe, pero Sofía es capaz de robarle una sonrisa a su pequeña hermana, Amber se quiere muchísimo. es una niña feliz en el reino de Echancia, al lado de sus hermanos Amber y James y sus padres, el rey Ronaldo II y la reina Miranda. Enseñanza, chicos, un pequeño gesto de amabilidad hará una gran diferencia en la vida de las personas que nos rodean. Y es cierto chicos, ustedes tienen que abrazar todos los días a su papá y a su mamá de todas las personas que los rodean y decirles que los quieren mucho. Porque con un abrazo o con un beso pueden cambiar el estado de ánimo de cualquier persona. Ahora vamos por el segundo cuento. El cuento, o bueno, el mini cuento de Ladybug. En un día de escuela, Nino... Está en la escuela tomando fotos con su celular. En ese momento, algo extraño sucede con él. Hazle le cuenta a Marinette y ella que Nino, su mejor amigo en la escuela, fue infectado con una akuma. Y se transformó en un burbujeo, un supervillano. forma en Ladybug, Aunque los demás no conocen su identidad oculta, ella ayuda a liberar a los acumatizados villanos. Burbujeo quiere acabar con todos los adultos de la ciudad, con sus burbujas enormes, moradas, para atraparlos y luego que exploten. adopta la identidad de Canoa. Él junto a Lady Bob, hacen el mejor equipo para cuidar la ciudad de los Akumas. Por aquí vemos a Lady Bob y a Canoa. Listo chicos. Ahora vamos a contarles una pequeña adivinanza. Soy roja como un rubí y llevo puntitas. Negra. Se encuentra en el jardín, en las plantas o en la hierba. ¿Quién soy? Pues soy... La mariquita, sí chicos. Ese milagro es el miraculous que tiene Lady Bob. Y bueno chicos, eso fue todo por hoy. Se hayan gustado mucho nuestros mini cuentos: el de la princesa Sofía y el de Ladybug. Nos vemos en el siguiente video.